Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, entradas en, en, en Europa, porque estamos acá con nuestro querido Sebastián Moranta, eh, ya es un, un, un asiduo <ríe> de una serie de actividades nuestras, y nada, Sebastián es un hombre del mundo, pero en este momento está en Kassel, eh, y ha venido trabajando en esta línea, como lo comentaba, no sé si lo comenté en mis redes sociales o en el correo, pero el, el tema este, yo lo conocí, el trabajo que hace Sebastián respecto a la traducción eh, de los autores rusos, lo conocí eh, hace poquito, en, en, en agosto en Montevideo, que tuvimos el Congreso de Glotopolítica, y en agosto mismo le propuse a Sebastián que, que nos eh, regalara ¿no? esta conferencia para el seminario que ya es la penúltima, ya está acabándose este super seminario, así que nada, Sebastián, nos va a hablar hoy día Glotopolítica de la traducción literaria, escritores hispánicos en ruso, así que querido amigo, el micrófono es todo tuyo, así como la pantalla para que compartas un PowerPoint. Muchísimas gracias, querida Soledad. Eh, me, me conecto, como, como has comentado, desde, desde Alemania, que no estoy en Kassel ahora mismo, pero en Kassel sí es donde, es donde trabajo desde hace dos años y medio. Bueno, lo que voy a presentar son una serie de nociones, de ideas, de mm, sugerencias en relación a este, a este tema, a este enunciado, Glotopolítica de la traducción literaria, escritores hispánicos en ruso. Y voy a comentar algunas cuestiones que Soledad pues ya escuchó, ya vio, justamente en Montevideo, en ese congreso fantástico de Glotopolítica, creo que era el quinto ya, que tuvo lugar en la Universidad de la República a finales de julio del, del año pasado. Um, un poco para um, sugerir un cierto paralelismo, unas, unas ciertas conjunciones o semejanzas, díganlo como quieran, entre los dos extremos de Europa, entre el ámbito, digamos, ibérico-mediterráneo y el ámbito eslavo-ruso. Tenemos aquí una, una parte uh, iconográfica, un cuadro de Joaquín Sorolla, del que justamente este año se, cumplen, se cumple el centenario de su muerte, una marina uh, de, del ámbito valenciano, del Mediterráneo, con esa luz característica del pintor, y a la izquierda, perdón, al, a la derecha, tenemos una marina con un estilo muy diferente de Iván Aybazovsky, un paisaje de Crimea. Era un poco, en fin, para sugerir a través de, esta, de estas imágenes marítimas pues un, un cierto acercamiento ¿no? entre estos dos ámbitos geográficos y culturales. El, um, el, el, el ámbito en el, en el que me muevo, a partir de un proyecto de investigación que llevo a cabo en la Universidad de Kassel, combina, entre otros, estos aspectos. Por una parte, lo que es la sociopolítica o la, o la glotopolítica de la traducción literaria. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, es un, es un ámbito realmente muy amplio, en el que pueden entrar aspectos tan variados como las características y las particularidades del mercado editorial en, en cada país, en cada ámbito, desde una perspectiva sincrónica o diacrónica, la política de traducciones en diferentes países y su razón de ser, por qué se establece una política concreta de traducciones y con qué, eh, con qué eh, intención, Aspectos también de institucionalización y planificación cultural, algo que obviamente en la, en, la, en la Unión Soviética era de gran importancia, también en la España franquista. Cuestiones más amplias sobre traducciones culturales, aspectos en torno a la censura, comparables, eh, desde cualquier punto de vista, entre regímenes, digamos, de, de tipo autoritario, dictatorial, aspectos sobre la teoría de la recepción literaria, etcétera. También entran otros conceptos como el de, de transferencia cultural, eh, bueno, relacionado con la teoría de la recepción, como he comentado en el punto anterior. Esto enlaza con los discursos sobre fronteras. Sabemos que en esta época nuestra, desde hace ya algunas décadas, algunos investigadores se prodigan en teorizar sobre el concepto de frontera y de fronteras. En este ámbito parece casi uh, inevitable, entrando a veces incluso dentro del tópico, ¿no? la, la cuestión fronteriza, para estudiar aspectos concretos de España y Rusia un poco en las, las dos fronteras extremas del, del continente europeo, ¿no? por la parte, de, digamos, de, de Occidente y de Oriente. Esto conecta con la visión, como digo, de España-Rusia como culturas fronterizas, con la idea de lo fronterizo, como vamos a ver a partir de, de un autor muy importante que voy a mencionar después. Bueno, eh, estos tres puntos, digamos, que se encuadrarían en un ámbito complejo, interdisciplinar, de lo que podría, podríamos llamar los estudios culturales, la historia de la cultura, la cultura comparada, etc. Mi trabajo tiene también una, una vertiente uh, importante, tan importante como la de los estudios culturales, que es la del análisis lingüístico, de, en el marco de la, lingü de la lingüística del discurso intento centrarme en una serie de paratextos, de textos menores, en el sentido de más breves, no necesariamente de menos importancia, que acompañan, que contextualizan, que explican, digamos, textos, textos primarios, ¿no? textos traducidos, en este caso. A partir del análisis de... Diversos paratextos nos podemos centrar en la dimensión ideológica, sociohistórica y política de la, de la recepción de autores concretos en una época determinada. Más en concreto, este análisis lingüístico discursivo, disculpad la rata, se basa en una selección representativa de paratextos de traducciones de autores hispánicos al ruso. Me baso en una selección de los de los últimos 36 años de la Unión Soviética, a partir de 1955 hasta el final de la URSS, en 1991. La, la razón de esta fecha, de 1955, es que justo en ese año se publica el primer número de la revista Literatura Extranjera. En ruso, Inastrana Literatura, que es la plataforma principal de divulgación de literatura extranjera traducida al ruso en la Unión Soviética. Tengan en cuenta que en los años 70 y 80, cada número de esta revista mensual... De cada número, perdón, se solía hacer un tiraje que iba entre los 400.000 y los 550.000 ejemplares, más o menos, lo digo un poco de memoria. Por ejemplo, tengo aquí cerca un número de, de 1987 con un tiraje de 525.000 ejemplares, para que nos demos una, una idea, digamos, del alcance impresionante de esta publicación que pues iba a parar a, a todas las bibliotecas de, de los más pequeños pueblos de la Unión Soviética, que era adquirida por gran parte de la población, que tenía un gran interés ¿no? por, por este tipo de productos culturales, Etcétera. Nada que ver con lo que ocurre hoy en día. Esta revista, Inastrana, Inastrana Literatura, perdón, sigue existiendo, sigue teniendo un gran prestigio entre la comunidad uh, intelectual, pero ha dejado ya de ser un producto de masas. Y no solo porque se pueda acceder en Internet, sino porque este tipo de productos, pues en la, en la Rusia, que sucedió a la Unión Soviética a, a partir de los años 90, pues. Como todos sabemos, hay otro tipo de prioridades. Bueno, en cuanto a la, a la contextualización, um, habría de, de, de alguna manera que contextualizar, que um, poner en situación la, la función sociopolítica de la traducción literaria, su gran importancia en la Unión Soviética a partir de la década de 1920 y su significado para el desarrollo de una literatura rusa y soviética acorde con una sociedad moderna y culta. Los planificadores de la, de la, de la, de la nueva sociedad soviética en el ámbito literario y cultural desde el principio eh, intentaron eh, incorporar a, a la lengua rusa las, las grandes obras eh, de, de la literatura, digamos, universal que aún no se habían traducido. Y a partir de ahí se empieza a formar una, una escuela de, de traductores, de hecho, pues, podemos decir dos grandes escuelas, la de Moscú y la de, y la de Leningrado, que eh, dan lugar a a diversas generaciones de traductores literarios de reconocido prestigio y esto obviamente también se marca en, en, la, en la perspectiva de la filología ibero-románica y de los estudios hispánicos en la Unión Soviética que tiene pues como podemos eh, suponer sus, gron, sus dos grandes polos en las principales universidades de Moscú y de San Petersburgo sobre todo los, los principales eh, las mm, los principales departamentos de filología ibero-románica están en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y en la Universidad Estatal de San Petersburgo. También en el Instituto de Literatura Rusa de San Petersburgo, la Casa Pushkin, hay algunos profesores de plantilla que se han ocupado específicamente de, la, de las literaturas hispánicas. Bueno, voy a pasar bastante por encima de, de estas preguntas de investigación, solo de una manera muy breve, un poco lo, lo que nos estamos preguntando, lo que, lo que queremos uh, analizar. Cuestiones como las siguientes. ¿Por qué se traducen las obras literarias en un determinado sistema sociopolítico, aparte de las consideraciones del mercado editorial? ¿Por qué, justamente, esas obras o esos autores? ¿Qué criterios, ¿Qué criterios se utilizan en un momento determinado para seleccionar autores, temas, géneros textuales, etcétera? Otros aspectos, aquí el punto dos ¿Cuál es el significado de la traducción literaria como parte de la política cultural de un régimen político estatal, con, con un fuerte uh, dirigismo desde el Estado, en este, en este caso la Unión Soviética? ¿O... Otra pregunta realmente muy pertinente: ¿Qué función social cumplían las revistas literarias en el entorno geográfico y temporal estudiado, etcétera? He mencionado esta revista, la Inastrana Literatura. Había, de hecho, un sistema muy sólido, muy bien organizado de revistas literarias, lo que en ruso se, les, se suele llamar revistas gordas, Tosti Rurnali. Es decir, unas revistas que se dedicaban a la publicación de obras literarias por entregas. A veces, si se publicaban novelas, o eran originales o en traducción, eh, la publicación de una misma novela podía tomar dos o tres números de la revista. Y una de estas, como vemos, había otras, Snamia, Akjabr, etc., pero una de estas específicamente estaba destinada a divulgar literatura extranjera. Y eso, ese modelo tan rígido se exportó también a los otros países satélites, como se solía decir, de la Unión Soviética, a partir de los años 40, a Polonia, a Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, con lo cual esos países también contaron con ese tipo de revistas. Bueno, Otros aspectos eh, teóricos. ¿Qué es un paratexto y cuál es su tipología? ¿Cuál es la, la finalidad de estos paratextos? ¿Y de qué manera se relacionan con los textos primarios a los que acompañan? ¿Eh? Etcétera. Y este, este punto cuatro, especialmente interesante, se refiere a cómo podemos aplicar los métodos o diversos métodos de la lingüística del discurso a analizar esos uh, paratextos para resaltar su dimensión ideológica, sociohistórica y política. Eso nos lleva a fijarnos, a partir de una selección pertinente de textos, en lo que podríamos llamar... Um, ideologemas, incluso, bueno, hay otros conceptos, ideologema según el um, concepto de Angénaud. Este tipo de unidades léxicas, de um, estructuras fijas, ¿no? Por ejemplo, conciencia nacional, unidad de destino histórico, lengua nacional, dictadura fascista, régimen de Franco, nacionalismo, literatura plurinacional de España... Guerra de liberación, amistad entre los pueblos, etcétera. Son conceptos con claramente una, una carga ideológica, incluso emocional, uh, muy fuerte, ¿no? que encontramos con cierta frecuencia en ese tipo de paratextos ¿no? para explicar un poco la biografía, la, la, la obra, la intención de un autor. Por ejemplo, el concepto de guerra de liberación. Es una etiqueta, un ideologema, que se refiere en algunos contextos a la guerra civil española, del, 39, del 36 al 39. Uh, ideas como la amistad entre los pueblos. Trush ¿no? Van de uno de los grandes tópicos de la ideología soviética especialmente, a partir de los, de los años 60, por lo que yo sé, ¿no? incluso uh, sigue habiendo en Moscú una universidad de la amistad entre los pueblos, ¿no? etc. Esto, claro, a la hora de, de recibir, de asimilar y también de uh, utilizar ¿no? literaturas de otros países, en esa época en la Unión Soviética, pues es un, una estructura mental, digamos, que sirve para explicar también lo que ocurre en el exterior. Partiendo de la idea de amistad de los, entre los pueblos que conformaban la Unión Soviética, también intentamos um, explicar, en este caso, cómo, es la, o cómo son las literaturas hispánicas, teniendo en cuenta que en España pues, hay más de una lengua. Esto igual nos puede sorprender, pero a partir de los años 70 hay diversos hispanistas que hacen hincapié en el hecho de que en España se escribe no solo en español, sino que hay, hay otras uh, literaturas en, en, otros, en otros idiomas. Con lo cual, esa idea de, de una cierta, uh, digamos, a, um, amistad entre esos pueblos, de, de concordia, pues cobra mayor significación. Bueno, aquí unas referencias sobre el corpus textual, que voy a saltar, una serie de textos de esta revista literaria y también de, de otras fuentes. Bueno, pasamos pues a, a una cuestión un tanto más, digamos, uh, móvil, un tanto más dinámica, que es este concepto de cultura, de, no, perdón, de, de, de, de cultura y de frontera, de estas culturas fronterizas, lo fronterizo. Respecto a la idea de frontera para estudiar los ámbitos hispánico y ruso, hay bastante bibliografía. Estos son dos ejemplos. El volumen de la izquierda eh, tiene el título de Culturas fronterizas entre el Este y el Oeste, Rusia y España. Es un libro editado en San Petersburgo en, bueno, hace, hace algo más de 20 años. Y el otro lleva el nombre de frontera y comunicación cultural entre España y Rusia. Es una recopilación de uh, artículos redactados a partir de, de un congreso. Un poco lo que, lo que vemos en esta, en esta concepción, en esos encuentros académicos dedicados a, a lo fronterizo para engarzar, para relacionar España y Rusia, eh, es al fin y al cabo, esa idea de lo que Ortega y Gasset denominó los dos extremos de la gran diagonal europea. Bastantes uh, intelectuales, periodistas, políticos incluso, con mayor o mayor, con menor o mayor tino, han también escritores han sugerido ¿no? estas relaciones entre España y Rusia. Uh, pero, pero bueno, uh, en la, según la, la idea trans-europea, por decir así, de Ortega y Gasset, pues el concepto es especialmente, especialmente válido. Por eso creo que la idea de, de Gran Diagonal Europea nos puede dar bastante juego. Tenemos aquí otro de estos trabajos y ahí quería llegar a este nombre, Sebodot Bagnó. Bagnó trabaja desde hace décadas en, el, en la Casa Pushkin de San Petersburgo, el, el nombre popular del Instituto de Literatura Rusa, Instituto de Literatura Rusa, el uh, IRLI, y desde, desde su posición ha editado muchos trabajos sobre autores hispanos y sobre las relaciones culturales entre, entre España y Rusia. Este es, es otro de sus trabajos, Rusia-España, y la frontera común. Aquí tenemos una de las contribuciones de uh, Bagnó en un medio de comunicación español. España y Rusia, dos culturas de frontera. Leo solo el um, subtítulo. El autor ahonda en el sentido de las culturas limítrofes analizando dos modelos particulares, el ruso y el español, que pese a sus diferencias, estos dos casos permiten poner de manifiesto ciertas regularidades características de los países fronterizos. Bueno, cabe eh, añadir que Bagnó es un, es un gran eh, cervantista, es un gran especialista en lo que se suele llamar el, el cervantismo ruso. ¿Mm? Sabemos que bueno, el caso digamos más paradigmático es... Eh, la figura de Liev Myskin, el, el idiota de la novela de Dostoyevsky, ¿no? pero en la cultura rusa, pues, pues hay desde el siglo XVII. El, lo quijotesco pues, pues tiene un gran peso y hay muchas obras de autores rusos en las que se alude o se menciona uh, Don Quijote o aspectos relacionados con el Quijote. Pues uh, uno de los, de los puntos fuertes de la investigación de Bagno es justamente el um, Quijotismo ruso, la recepción de la obra de Cervantes en Rusia. Bueno, eh, tenemos aquí pues un fragmento de, de, del libro que he enseñado antes. Culturas fronterizas entre el, entre el este y el oeste, Rusia y España. El original es en ruso. Dice así, solo es para que tengamos una idea, alguna noción de, de, por dónde, de por dónde van los tiros, digámoslo así. Dice lo siguiente, Bacno. El espacio que ocuparon las culturas rusa y española a lo largo de su centenaria historia plantea inevitablemente la cuestión del papel que desempeñaron y desempeñan como puente, puerta, ventana o encrucijada entre Oriente y Occidente así como el reflejo y la refracción de las civilizaciones, religiones o literaturas que se acercaron a ellas o intentaron reprimirlas". ¿No? Estas imágenes, estas metáforas ¿no? nos sirven un poco para um, relacionar uh, estos ámbitos, puente, puerta, ventana o encrucijada entre Oriente y Occidente, más allá del tópico. ¿no? Continúo leyendo un poco. Por la misma razón, siglos de coexistencia con culturas extranjeras, aunque no necesariamente hostiles, las culturas fronterizas, Oriente Medio, los Balcanes, el Cáucaso, España, Rusia, siempre han sido especialmente vulnerables a las influencias externas, al tiempo que guardaban celosamente su identidad. Bueno, esto, un carácter pues un tanto contradictorio, dicotómico, entre lo propio y lo ajeno. Si en el ámbito hispánico, en el ámbito ibérico podemos decir, el elemento uh, musulmán uh, islámico tiene una gran importancia, en el ámbito ruso pues también serían mm, el ámbito musulmán de la Asia central, las invasiones uh, tártaro-mongolas, etcétera. Y leo el último párrafo, esto explica la constante tensión entre dos tendencias polares tan características de la cultura rusa y española, la presencia global y, al mismo tiempo, la conservación de las tradiciones. La combinación de ambos no solo es natural, sino que es la única posible para este tipo de cultura, un factor dinámico en su desarrollo. Bueno, vemos que se insiste muy a menudo, digamos, en lo contradictorio, en los extremos, en nociones aparentemente difíciles de difíciles de casar unas con otras, pero que al mismo tiempo son definitorias ¿no? de este tipo de realidades. Ya, pues llevo unos 26 minutos, creo que vamos más o menos bien. Espero que no se les haga demasiado pesado y ahora vamos a, ir, vamos a continuar con algunos textos. Bueno, eh, probablemente les, les suena el nombre de Osip Mandelstam, o Mandelstam, en ruso se pronuncia Mandelstam. Y ese, eh, bueno, es el libro que ven ahí eh, a la derecha. Es un ejercicio estupendo, magnífico, muy recomendable, de traducción poética. De traducción poética en el sentido de que la traductora ha intentado con bastante acierto, adaptar la métrica, la rima, de los textos originales, en este caso al catalán. Se trata de Alena Vidal, es un libro publicado por Cuaderns Crema en Barcelona en 2009. Alena Vidal es la hija de Augusto Vidal, el famoso traductor de literatura rusa, de, de las obras de Dostoyevsky y de, y de otros autores que fue profesora muchos años de ruso en la Universidad de Barcelona. Y me interesa lo que comenta en, en, en sus notas a este libro referente a la traducción, a la traducción literaria, específicamente la traducción poética, pero esto vale para la traducción literaria en general. Voy a leer bueno esto que ven a la izquierda, en catalán, supongo que no hay mucho problema no para que se entienda, sobre la traducción, cita un, una frase de, perdón, sí, del primer libro de las memorias de Nadezhda Mandelstam, de la esposa de Osip, Dice así, el proceso de traducir es la antítesis directa de la auténtica creación poética. ¿No? Es decir, estamos hablando de traducción literaria, de traducción poética, en un seminario sobre traducción, y es interesante ver cómo uno de los grandes poetas del siglo XX, uno de los grandes poetas rusos en este caso, eh, y su mujer en este caso, aquí se supone que su mujer pues, da también un poco la voz de, de Ostip del marido, considera que el proceso de traducir es la antítesis de lo que es la auténtica creación poética. He dicho antes que la traducción literaria tiene una gran importancia en la creación de un sistema, de una estructura literaria y cultural en la joven Unión Soviética a partir de, de los años 20. La Unión Soviética se, se crea bueno, en enero del, del año 22. ¿no? Pero vemos como para algunos de los que hoy consideramos los, los, los grandes escritores rusos del siglo XX, vemos que la traducción es algo sospechoso, es algo que tiene elementos bastante negativos. Y esto vale para Mandistán, vale para Akhmatova, vale para Pasternak. Se dio el caso de que los, los grandes nombres de la, de la literatura, de la poesía rusa del siglo XX, en muchos casos para eludir la censura, se vieron obligados a renunciar a la propia creación y a dedicarse a la traducción literaria, que era algo que de motu, prop de, que motu propio pues no habrían querido hacer. Pues uh, leo aquí un poco más de, de este fragmento del primer libro de Las memorias de nadie Mandelstam. Dice así, sobre la licitud de traducir, ¿eh? la licitud de traduir. Cal acusará ingenu o inconscient, per traduir Mandelstam el... perdón, perdón, eh, ah, no, esto lo escribe eh, Elena Vidal, ¿eh? perdón, dice así, hay que ser muy atrevido, ¿eh? muy ingenuo o inconsciente para traducir Mandelstam sabiendo qué pensaban él y la gente del su entorno de la traducción poética. Mandelstam, Pasternak, Akhmatova y teniendo una auténtica aversión. Elena Vidal, la traductora de esta selección de poemas de Mandelstam nos deja claro que para esos autores bueno, la traducción poética era algo de, de lo que salir corriendo, ¿no? Aquí unas palabras de Ahmatova, dice así: Osip Emilevich era era un de la traducción poética. Sabía que en las traducciones se escola la energía creadora y era casi imposible de obligarlo a traduir. Ya, en las traducciones se se pierde, ¿no? Se Uh, digamos, se va como por, por, el, por el desagüe, la energía creadora del autor. Estas son unas palabras de Ahmatova. Y Nadieja Malestam lo repite de diversas maneras en su obra. Por ejemplo, leo textualmente: No soportaba las traducciones versificadas. Es más raro el caso en que la traducción entra a formar parte de la literatura, etc. ¿No? Es decir, creo que es muy interesante esta perspectiva de la traducción literaria o poética como algo que seca realmente la, el, el, el espíritu creador verdadero de un autor y que se trabaja, se ejercita solo cuando no hay más remedio, cuando en, en esa situación, en los años 30, 40, y más tarde, en la Unión Soviética, muchos creadores pues, se tuvieron que ganar la vida como traductores, ¿eh? como si la traducción fuera de alguna manera la negación la, eh, o, o, el, o el reverso de la auténtica creación literaria. Y al final dice, y tan mate, y sin embargo, eran todos un traductor magnífico. ¿eh? Todos estos creadores también eran unos traductores, unos traductores magníficos. Alena Vidal sigue reflexionando sobre esta cuestión, ¿no? tiene unas ideas realmente muy, muy interesantes ¿no? sobre, sobre este hecho y muy recomendables quizá para otro día. Bueno, nos quedan más o menos unos, unos 20 minutos, quizá algo menos, y quisiera comentar algunas cuestiones de, de unos pocos de estos autores hispánicos. En concreto, aquí tenemos a César Vallejo, ¿no? El autor, el autor peruano, con esta Vustavka Sobrimiana y Peruansky Paesi, esta exposición de poesía peruana contemporánea que se pudo ver en la Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera Margarita Rudominó de Moscú en 2018. Bueno, esta biblioteca es una de las más conocidas de Moscú, especializada en obra traducida y original de autores extranjeros se pudo ver pues, esta exposición de, de autores peruanos con el famoso retrato de César Vallejo. Solo para dar algunas nociones de la peculiar, o del peculiar vínculo que tiene César Vallejo con la Unión Soviética. En los años 20, Vallejo había cruzado el charco, ya se encontraba en París, viviendo, como se sabe, en unas condiciones materiales francamente difíciles, y um, el, el, el contacto del autor con, con el marxismo se intensifica y su interés por, por conocer la Unión Soviética de primera mano, por viajar al país, se concreta en tres viajes. Vallejo viajó tres veces a la Unión Soviética en 1927, en 1928 y en 1931. Quiso volver una vez más para ver publicados algunos de sus libros, para hacer negocios, por decirlo de alguna manera, con, con, su, con su obra, confiando en la ayuda de un famoso hispanista de la época, Fyodor Kielin, pero por una serie de circunstancias que no están claras, no pudo ser. Un cuarto viaje de Vallejo a la URSS, pues, finalmente no tuvo lugar. Sí, es un poco el, lo que resumo en el punto 2 los preparativos frustrados para un nuevo viaje a Rusia, previsto para el mes de abril del 33, y la correspondencia con el hispanista Fyodor Kielin, que está depositada en el Archivo Estatal Ruso de Literatura y Arte, el Ergalí. Es una correspondencia muy, muy interesante, muy particular, que yo sé que una, uh, una investigadora del Instituto de Literatura Mundial uh, Gorky, de Moscú, tiene previsto editar, creo que en los textos originales, en español y seguramente traducidos, ¿no? por lo que yo sé. Una investigadora, una, un colega que se llama Victoria Popova. De hecho, no me constan cuántas cartas exactamente se guardan en este archivo, pero sé que se guardan solo las cartas de César Vallejo, las cartas en español, las cartas de su colega ruso, de Kielin que yo sepa, uh, han desaparecido. Es una correspondencia por diversas razones uh, muy interesante, no nos podemos centrar en ella, pero sí se ve como uh, Vallejo confía o confiaba de una manera muy insistente, muy desesperada, a veces de una manera pues casi uh, intrusiva, ¿no? en que su, uh, su amigo le abriera las puertas de editoriales y cenáculos de la Unión Soviética, cuando parece que al final todo fue de una manera para Vallejo pues bastante dura y decepcionante. Cuando se habla de la relación de Vallejo con la URSS, se parte muchas veces de dos libros, dos relativamente conocidos libros, sobre todo el primero. Rusia, 19, eh, Rusia, 1931, reflexiones al pie del Kremlin. Esto fue un fue un bestseller de, de la época. Se trata de un libro de crónicas y reportajes que reflejan bueno, de una manera muy particular, un tanto, digamos, eh, apologética casi en algunos, en, en, en algunos pasajes, ¿no? la visión que tuvo Vallejo de, de sus dos primeros viajes a la Unión Soviética. Un libro que se publicó en julio de 1931 en Madrid, lo publicó Ediciones Ulises, en poco tiempo se publicaron unas cuantas ediciones, Bueno, fue un libro que tuvo realmente mucho éxito. Siguiendo un poco la, la estela de este libro, Vallejo quiso publicar un segundo, Rusia ante el segundo plan quinquenal, pero la editorial pues, ya no estuvo interesada, le parecería que era una, una continuación digamos, bastante reiterativa y no fue hasta el año 61 en que eh, Georgette Vallejo, la esposa, eh, consiguió editar ese libro. Además de... De esto hay una serie de ediciones de la obra de Vallejo traducidas al ruso. En algunos casos se trata de un relato, se trata de una breve selección de poemas editados en antologías. La antología es un formato muy característico del mercado editorial antes soviético y ahora ruso. Antologías, por ejemplo, de de autores hispanoamericanos, por ejemplo, dos antologías con el título La magia de los magos, jugando con, con la estela del realismo mágico. ¿no? Entonces, ahí se incluyen una serie de poemas de César Vallejo, entre otros de, de otros autores. Pero hay que decir algunas palabras sobre, sobre una magna obra publicada en 2016 que es una, una recopilación de todo lo publicado hasta ese momento de César Vallejo en ruso, junto con nuevas traducciones, a cargo de dos filólogos de San Petersburgo, de Víctor Andreyev y Kirill Korkonosienko, en, eh, bueno, en, en una de las, de las series más conocidas de, obra, de obras literarias en, en, en ruso, como vamos a ver luego los eh, Monumentos literarios, ¿no? Es el, es, es el título de, de, esta, de esta serie. Bueno, aquí vemos la última edición de este libro, al que he aludido antes, Rusia 1931, publicado en, en esta edición en 2013, con un prólogo bastante recomendable de Fernando Iwasaki, Sí, para, para dar un poco, un poco más la, la idea de un poco cómo, cómo fueron estos, esos viajes de César Vallejo, solo unas pocas pinceladas. El primer viaje tuvo lugar entre octubre y noviembre del 28, viajó uh, solo desde, desde, desde París. El segundo viaje fue, digamos, un viaje más, uh, más transeuropeo, con, con Georgette, con su esposa, en septiembre del 29, Visitaron algunas ciudades Colonia, Viena, Praga, Budapest, Varsovia, Roma, etc. Estuvieron en Moscú y Leningrado, nos consta que pudo conocer a Vladimir Mayakovsky, con quien fue a ver una película de Eisenstein, la línea general. Incluso se sabe que Leningrado asistió a una reunión de escritores bolcheviques en casa del poeta y narrador Sergei Kolbácev. Y en el tercer viaje, que tuvo lugar en octubre del 31, consiguió la promesa de ver eh, el tungsteno traducido al ruso. De hecho, eh, la novela se tradujo no solo al ruso, sino también al ucraniano. Se publicó en 1932 en, en ruso y después se reeditó en una editorial ucraniana de Kharkov en ruso y también en ucraniano. Es la, por lo que sabemos, es la única obra de Vallejo que se tradujo en, en vida del autor. Bueno, este es un fragmento traducido por mí de, de uno de los artículos de Victoria Popova, la investigadora a la que me he referido antes, que bueno, no, nos da un poco la idea de, de, las, de las andanzas de Vallejo en la Rusia soviética. Dice así. Sin embargo, a pesar de sus maravillosas experiencias, Vallejo regresó a París ya en noviembre, después de su primer viaje ¿eh? del 28. Las dificultades en el aprendizaje de la lengua rusa le impidieron permanecer en Rusia, algo sobre lo que también escribió a Xavier Abril, a su amigo poeta. Al mismo tiempo, Vallejo pretendía colaborar en publicaciones soviéticas e incluso recibir honorarios. ¿no? Es la siempre particular... La relación de Vallejo con el dinero. Yo recuerdo que hay un libro muy interesante de Enrique Fofani, profesor argentino, con el título Vallejo y el dinero. Disculpad ¿no? por el inciso. Continúo, por, uh, por aquel entonces afirma que se considera marxista por la experiencia vivida en la URSS, más que por las ideas estudiadas, y cuando se entera de que José Carlos Mariátegui acaba de fundar en Lima el Partido Socialista peruano en octubre de 1928, redacta un documento para crear una célula del Partido Peruano en París. De esta manera, Vallejo declaró abiertamente su ruptura con los apristas del Perú. En el mismo periodo... Inicia su correspondencia con la Sociedad para las Relaciones Culturales de la URSS con los países extranjeros, el Vox, e imparte clases de marxismo. ¿no? Vemos cómo su interés por, por la Unión Soviética se marca ¿no? en, un, en, un, en un ámbito de, de acción realmente muy uh, activo, muy, con, muy comprometido ¿no? por esa línea ideológica en esos años. Y aquí un fragmento de, de, una, de una carta de Kielin, que sí se ha conservado, traducido del ruso, a partir del fragmento que pude encontrar en uno de los artículos de Victoria Popova. Dice así, habla Kielin, habla de César Vallejo. Por lo visto es la última vez en la que se vieron los dos. Cuando me lo encontré en el coche de camino de Barcelona a Valencia en 1937, no lo reconocí inmediatamente, de lo muy cambiado que estaba. Parecía que la muerte ya lo había tocado con su ala. Pero en cuanto hablé con él, me di cuenta de que ninguna enfermedad o privación podría truncar su energía, su entusiasmo, su fe en la victoria final de la causa común. Bueno, esta, esta nota, digamos, un tanto... Proselitista, ¿no? A favor de, de, esta, de, la, de la causa del comunismo. Ese coche del que habla, en, en, ese coche de camino de Barcelona a Valencia, es un coche que transportaba a, a, esa, a esos dos señores y a otras personas desde, Valencia, desde Barcelona a Valencia para tomar parte en el, en el encuentro de autores antifascistas. Es un famoso congreso que tuvo lugar en Valencia y Madrid en 1937, con la participación de Picasso, de eh, Lunacharsky, de, de otros... ...que ahora no me vienen a la cabeza. Pues ahí estuvieron entre otros uh, Vallejo y su Anfiodor. Esto es una de las carátulas, de, en este caso, de los, uno de los más conocidos traductores de literatura española al ruso, una edición del 66. Y esta es, bueno, parte de la carátula de esa edición que os comentaba antes, de 2016. Podemos leer aquí. Los Heraldos Negros, Chorny Gheroldi, Trilce, o sea, Trilce, y Poemas Humanos, Chuvaviechis Zhihi. Es el, bueno, el título del volumen que recopila, pues, no, bueno, quedemos, sin, quedemos sin la casaca, no recuerdo ahora el término técnico, ¿no? Con la, um, la cubierta y la portada del libro. Publicada en San Petersburgo, la editorial Nauca en 2016. De hecho, escribí una, una breve nota sobre esta edición en el blog de la Asociación, de, de la Asociación Internacional de Peruanistas. Aquí, bueno, si alguien puede tener uh, puede estar interesado, aquí vemos un poco los, las características de este libro. Constituye el número 668 de la prestigiosa serie Monumentos literarios, literatura Pamitniki, dirigida justamente por Cielo Bagnó y publicada desde 1948 por la editorial Nauka, bajo los auspicios de la Academia de Ciencias, antes de, de la URSS ahora de la, de la Federación de Rusia. Bueno, una, una breve caracterización... El volumen, incluyo, el, el volumen incluye versiones de poemas vallejianos aparecidas anteriormente y otras realizadas a propósito para esta edición. En total reúne la labor de 24 traductores, entre los que se encuentran algunos de los más reconocidos intérpretes de literatura española hispanoamericana al ruso, como los ya desaparecidos Mark Zamaev, Anatoly gillis y Boris Dubin. Al final del libro se ofrecen en un anexo el ensayo de Víctor Andreev la indígena morenez del estilo y el alma, como ves, solamente muy extenso, ¿no? de la página 403 a la 608, es todo un, un tratado casi ¿no? sobre la obra de uh, César Vallejo en ruso. También un extenso apartado de un, un extenso apartado de notas a cargo de los, mismos, de los mismos editores y una cronología de la vida y la obra de Vallejo. Bueno, Y esto, digamos por curiosidad, es la nota editorial en ruso que sirve para presentar este libro, ¿sí? traducido del ruso. Dice así, el presente volumen constituye la primera edición completa de la obra lírica de César Vallejo, destacado poeta peruano del siglo XX, cuyas obras son reconocidas como una de las cumbres de la poesía hispanoamericana e incluye tres libros de poemas, Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los poemas de César Vallejo se publicaron regularmente en los países de habla hispana y dieron al autor una gran popularidad tanto en Europa como en su continente natal. Aunque César Vallejo, republicano y antifascista convencido, empatizó con el desarrollo del socialismo e incluso visitó la URSS en 1927, según mis, mis, mis datos no es correcto el 27, este es el 28 y el 29, pero bueno no tiene demasiada importancia, su poesía imbuida de patetismo civil, revolucionario y de humanismo, así como de motivos del arte indígena y del surrealismo, es todavía poco conocida para los lectores rusos. Muchas traducciones se publican en esta edición por primera vez. El libro también incluye algunos trabajos periodísticos de César Vallejo dedicados al oficio poético, fragmentos del libro Rusia 1931, reflexiones al pie del Kremlin y el ensayo Vladimir Mayakovsky. Vemos ¿No? cómo ha considerado pertinente traducir una parte, no el libro entero de Rusia, 1931, y también un ensayo sobre, sobre la figura de Mayakovsky. Es un poco como uh, es esta publicación uh, asimila lo, digamos, lo, lo más ruso que pueda haber en la obra de César Vallejo. Bueno, es interesante ver que la, la obra son, bueno, casi... Mmm, perdón. Casi 800 páginas. ¿no? Es realmente una, una magna obra, digámoslo así. Bueno, y estos son los, los nombres de los 24 traductores. Obviamente no nos vamos a detener los que marqué en color azul, porque bueno, por su trayectoria pues merecerían una serie de comentarios. Aquí vemos la portada y las la cubierta de la edición de El Tungsteno, una edición, esta es la edición en ruso reeditada en Kharkov en 1933. Hay otra edición que tiene prácticamente el mismo aspecto en ucraniano, también del 1933, del el título es uh, Wolfram, ¿no? el Wolframio, ¿no? es decir, El Tungsteno. decir, que las negociaciones de Vallejo en Rusia por lo menos le sirvieron para ver traducida um, esta novela. Bueno, eh, vamos, digamos, ya terminando. Son las 4:51. y 51. Otro autor del que se podría um, hablar bastante, entre bastante y mucho, ¿no? sobre la, la recepción soviética y rusa. Es de García Lorca, obviamente. Lev Ospovat es el hispanista autor de esta biografía, García Lorca. Igual les, les suena el diseño, el aspecto gráfico de, de, este, de este libro. Pertenece a la famosa serie Vida de Personas Notables. Podríamos traducir: Zamichatnik. ¿no? Es una, es una serie de biografías que se remonta a finales del siglo XIX y que Maxim Gorky um, refundó en los años 30. Y bueno, es una de las, de las series más conocidas. En, en el ámbito cultural ruso. Una, recoge una, una gran cantidad de biografías de personajes famosos. Y vemos que una de estas, pues, es uh, uno de estos personajes que merecieron formar parte de esa serie es García Lorca. Mm. García Lorca, claro, desde el punto de vista puramente ideológico, desde la asimilación del luchador antifascista, antifranquista, pues, pues da un rendimiento muy notable ¿no? para un sistema ideológico como era el soviético en, bueno, desde finales de la, de la Guerra de España. Pero bueno, como no nos queda mucho más tiempo... Después de García Lorca, quería comentar brevemente algunas cosas de un poeta catalán. El título de, de autores hispanos del principio también incluye un cierto interés por el ámbito catalán. De hecho, a partir de, de los años 70 y especialmente los años 80, hay algunos hispanistas rusos que establecen contactos con colegas de Barcelona. Algunos de estos autores son Natalia Matias, la autora de, de, estas, de estas citas, ¿no? que eh, entonces trabajaba en la Comisión de Literatura Hispanoamericana de la Unión de Escritores. Es decir, estos trabajadores, filólogos, hispanistas, tenían la misión de establecer contactos con colegas de, de otros países, en este caso, colegas de España y de Hispanoamérica, un poco para ver qué valía la pena leer y traducir y publicar en ruso. Y bueno, uno, uno de estos contactos es Juan Ramón Masoliver, ¿no? un activista, un cultural, un personaje muy prolífico, periodista que interviene con, con algunas notas en la, en la prensa española. Recuerdo algunas reseñas de Juan Ramón Masoliver en La Vanguardia, por ejemplo, sobre sus colegas rusos. También tiene algunos muy breves artículos sobre traducciones de autores eh, españoles en la Unión Soviética, de los cuales deja pues, pequeña constancia en La Vanguardia, etc. Pues, eh, uno de estos contactos de Natalia Matías y de otros uh, hispanistas rusos fue Juan Ramón Mas Oliver Y Juan Ramón Mas Oliver y otros pusieron en contacto a, a los colegas rusos con Salvador Espriu. Salvador Espriu en Cataluña, en esa época, a principios de los años 80, Espriu muere en el 85, se enmarcaba en la corriente de lo que se llamó también en Cataluña el realismo histórico. La corriente un poco teorizada por José María Castellet y Joaquín Mollas. De esta manera, Salvador Espriu es visto muy a menudo como una especie de escritor comprometido, que tiene una postura cívica, digamos, intransigente contra la dictadura, contra el fascismo, contra el franquismo, que bueno, es una visión un tanto heroica de la figura de Spriu que se corresponde con la realidad pues solo hasta, solo hasta cierto punto ¿sí? pero que, que tiene un rendimiento uh, importante en, en esa época de hecho uh, un colega comentaba que en en la Unión Soviética en, en esa época también en Polonia, en otros países de ese ámbito, era importante que un escritor mantuviera una, una postura de acercamiento y de fraternidad con los, pueblos, con los pueblos derrotados por el fascismo, como por ejemplo España. Es decir, que Spriu tenía que ser para... Una parte de su público, obviamente era un público muy restringido, un público hispanista, un público que estaba interesado con lo que ocurría en la España de la época, pues para, para, este, para ese público era relativamente fácil ¿no? que Spreeu fuera recibido, fuera visto, ¿no? como, un, como un autor antifranquista. Y es en este sentido en el que se enmarcan estas, estas tres citas dos de Natalia Matías y una de Sergei Goncharenko. Goncharenko es, es otro de estos uh, traductores uh, reconocidos del, del español al ruso. La primera cita dice lo siguiente. El llamamiento de Spriu a la tolerancia mutua entre los pueblos de España no ha perdido nada de su relevancia. La autonomía concedida a Cataluña en 1978 no solo... Uh, Condujo no solo a un refuerzo de la conciencia nacional, sino también a un resurgimiento del nacionalismo. Vemos en esta cita que el término, el concepto nacionalismo es claramente negativo. Nacionalismo es un concepto que hoy en día, pues sigue en muchos países, en Rusia también, sigue estando muy connotado negativamente. Por tanto, ¿cómo leyó, cómo entendió o cómo quiso transmitir esta? Esta autora Natalia Matias a Espriu, pues ella se queda con la con el llamamiento de Espriu a la tolerancia mutua entre los pueblos de España, ¿no? Entre los pueblos de la de la de la piel de toro, el famoso título, ¿no? La piel de Brau es seguramente el poemario más conocido de Espriu en el que llama en alguno de los poemas más famosos a um, hacer que sean seguros los puentes del diálogo ¿no? entre los diversos pueblos de la, de la piel de toro, etc. Pues uh, la uh, colega rusa uh, acentúa ¿no? esta necesidad de tolerancia y, digamos, deja a un lado este peligroso resurgimiento del nacionalismo desde su punto de vista. Un poco para remarcar esta idea tenemos aquí esta otra cita. Dice así. La literatura catalana es ahora parte integrante del proceso literario general en España. La unidad del destino histórico de los dos pueblos, enraizado en un pasado lejano, es la base de esta unidad. ¿Ya? Vemos que, desde este punto de vista, en España hay diversas eh, culturas, diversas lenguas, literaturas. ¿eh? Hay una literatura catalana diferenciada pero que en ningún caso debe, debe romper esta idea de unidad. ¿no? La unidad es realmente importante. ¿no? Para esos autores, en los años 80, pues no era imaginable ¿no? Un, digamos, un sentimiento independentista que Cataluña se quisiera separar del resto de España. Obviamente, esto se puede interpretar, leer muy fácilmente desde el prisma de lo que era la Unión Soviética. ¿ya? Si en la Unión Soviética pues hay pueblos, naciones, etnias, lenguas, etcétera, obviamente esto está muy bien, pero siempre manteniendo esta unidad del destino histórico. Esto da que pensar ¿no? en el ideologema de la uh, unidad de destino en la universal, ¿no? tan típica del franquismo, etc. Y bueno, y otra cita está de Goncharenko, y son las cinco, voy acabando. Dice así, siendo uno de los líderes nacionales de la resistencia intelectual contra la dictadura fascista en los años 50 y 60, Espriu escribió tres volúmenes de poesía seguidos que se convirtieron en una especie de libro de texto para la mayoría de los catalanes contra los fundamentos del régimen franquista. Bueno, es una formulación realmente muy eh, contundente, muy exagerada, que pretende ver en este autor pues, un, un resistente o casi un combatiente intelectual contra la dictadura, cuando la posición de Spriu es, es mucho más uh, de puertas adentro, ¿no? un poco por personalidad y por uh, las características de su obra. Pero en, en esa época digamos, era provechoso, era conveniente en ciertos ámbitos presentar a Spriu y a otros autores un poco como un autor que, que nos da, que establece los fundamentos del régimen, uh, los... Fundamentos de, digamos, un, un cierto una, una cierta teorización contra las bases del régimen franquista. Esto tiene que ver con la, con la idea de conservar las palabras, conservar la lengua, la función de espriu en la cultura catalana del siglo XX tiene diversos uh, diversas vertientes y una de las principales es esta idea de que Spriu intentó, podemos decir que lo consiguió salvar las palabras de la represión del, en fin, de, de la guerra y del primer franquismo sobre todo. ¿No? Después os voy a enseñar una traducción de Spriu al checo. Con el título justamente de las palabras salvadas. Esta idea de que Spring fue el, o uno de los salvadores de las palabras, de la, de la lengua. Bueno, y ya para cerrar con algunas uh, conclusiones. Podemos decir que la labor editorial en la Unión Soviética durante. Este periodo estuvo marcada por la estricta política cultural del país, vehiculada a través de grandes editoriales de titularidad estatal y revistas literarias. Los contactos editoriales con otros países, la selección de determinados autores y las actividades de los traductores están, por una parte, condicionados por esta política cultural y, por otra, se deben en buena medida a la iniciativa y gustos particulares de traductores y críticos literarios. Se trata de una cultura muy institucionalizada, como podríamos prever, en que la promoción de la literatura de autores de extranjeros goza de, de gran prestigio social. Bueno, hemos comentado que se desarrolló una, escuela de, una doble escuela de traducción con, con altos requerimientos teóricos y técnicos, las llamadas escuelas de Moscú y de San Petersburgo. Esa labor de traducción y de edición contribuye a establecer un discurso oficializado sobre las relaciones entre la URSS y España que se basa en una percepción específica de determinados periodos históricos. Por ejemplo, eh, se entiende la guerra civil española como una guerra antifascista, en el contexto de, de la lucha antifascista europea de los años eh, 30 y 40. Y la posterior eh, resistencia antifranquista, fuera digamos, más o menos... Eh, Remarcable, también hay que entenderla en ese contexto. Ya, una cuestión interesante que hemos apuntado justo antes. Se pretende dar una idea plurinacional de las diferentes literaturas de España, algo que en la España de la época, incluso casi de hoy en día, pues era difícil de imaginar, ¿no? Esa idea plurinacional de las diferentes literaturas que hay que entender en. Bajo ese marco, ese, esa especie de paraguas de lo que es la, la idea, de la ideología, de la amistad entre los pueblos, de la Trusva Narodov, que se difundió en la URSS entre los años 60 y 80. Es decir, España puede ser nacional, plurinacional desde este punto de vista porque la Unión Soviética también lo es. Porque los diversos pueblos, las diversas etnias y lenguas pueden convivir. De una manera uh, armónica, sin conflictos. Esta idea de uh, evitar todo conflicto es de, es de gran importancia para este tipo de discursos. Y bueno, en cuanto a la proyección de autores hispanoamericanos en la ur se observa una clara correspondencia con los procesos sociopolíticos en distintos países y la relevancia en ellos de la ideología marxista y los partidos comunistas de los, eh, en los respectivos países. Bueno, el caso de César Vallejo es un tanto distinto. Esto va más para los autores hispanoamericanos eh, que se tradujeron a partir de, de, los, de, de los años 60 y 70. El caso de Vallejo es anterior, es un caso, digamos, muy particular por el contacto eh, directo en los años 20 y 30 de Vallejo con la, con la joven Unión Soviética. Bueno, y esto por mi parte sería todo. Son las cinco y seis. Bueno, y hay Bibliografía. Muchas gracias por, por su interés. Y si quieren que comentemos algo, tienen alguna algo que decir, les voy a escuchar con, con muchas ganas. Muchas gracias. Querido, gracias. Qué, qué conferencia más enriquecedora. Yo insisto, yo vi una parte de esto en, en, en agosto eh, y fue lo que me motivó a, a invitar a Sebastián, que siempre lo invito, no, es un, un, un, un, un artista invitado usual en las actividades que hago, eh, y de alguna manera eh, da cuenta, lo que presentaste hoy, de un proyecto de gran envergadura, ¿cierto?, ¿Nos podrías comentar más de este proyecto? Porque esto forma parte de un proyecto en curso o un proyecto acabado. Eh, ¿De qué se trata toda esta investigación? Bueno, eh, la idea es que esto sea, la, o sea parte de, de la tesis de habilitación que estoy haciendo en la Universidad de Kassel. ¿sí? Es decir, a partir de una selección de textos, de paratextos, hacer un, un análisis a partir de la um, lingüística, del texto. Es decir, tiene que tener más importancia la, la parte lingüística que la parte más de um, estudios culturales. Aunque bueno, yo para, para dar esta charla he intentado um, darla de una manera un poquito más amplia, ¿no? sin centrarme tanto en cuestiones más de, más de, más de tipo teórico. De todas maneras, reconozco que tiene bastante dificultad ¿no? en marcar pues, esta, este gran volumen de información ¿no? en, una, en un sistema teórico estricto. Sí, y también comentarlo y conversarlo y compartirlo en, en, en una hora, porque atraviesas un montón de, de aspectos, de puntos, de conceptos que son interesantísimos. ¿no? O sea, lo, lo de la frontera, la cultura fronteriza, eh, la relevancia de esta escuela de traductores y, y, y la función que, que tuvo en la, en la Unión Soviética eh, es interesantísimo también como un tópico, como un tópico para, para este mismo seminario, la idea de la traducción como el reverso de la creación. Fíjate que el, el, eh, me encanta que sin, sin darnos cuenta la, la, la, la continuidad de las sesiones en este seminario eh, de alguna manera una va respondiendo a otra. Tuvimos la, la semana antepasada la sesión con Valentina, que estuvo estupenda también en relación con, con, con las traducciones y, y los trabajos acerca de, de las dictaduras hispanoamericanas en Italia. Y es, una, es un proceso súper interesante lo que, lo que va mostrando ella en relación con un campo léxico específico y, y cómo se trabaja, siguiendo lo que decía Leticia el, el viernes, o, o hacemos una domesticación en la traducción o hacemos una extranjerización. Luego tenemos esta conferencia de Leticia el viernes pasado, en donde la propuesta es justamente eh, traducir literatura, traducir eh, poesía y con la idea de trabajarla desde un punto de vista, sobre todo, eh, extranjerizante en relación con, con los culturemas. Y ahora tenemos esta visión tuya, que es un enfoque histórico como el de Valentina, o sea, es un periodo específico, y un periodo específico que todavía sigue dando que hablar, no y sigue dando eh, que reflexionar en torno a lo que a lo que estaba sucediendo con la Unión Soviética, y yo creo que en este caso estás presentando un campo que me imagino que es nuevo, Sebastián, o sea, o debe haber información al respecto, pero tal como lo estás presentando y tal como lo estás trabajando, eh, muestra un, un, un, una visión eh, cultural eh, interesantísima y creo que no se conoce mucho, o me equivoco. No sé si es nuevo lo, lo que sí decir claro es que las relaciones entre el mundo románico y el mundo eslavo, el mundo ruso en, en este caso pues para los romanistas puros por decirlo así pues claro es, es, un, es un terreno poco habitual no poco y bueno yo soy consciente no de que corro el riesgo corro el, el riesgo un poco de encontrarme con pocos interlocutores no sé que en Rusia sí tengo algunos contactos algunas colegas que trabajan un poco sobre sobre esta cuestión pero en Europa occidental, pues es un poco más difícil, ¿no? Dar con el, con el tema idóneo, cuando uno, digamos, se sale un poco, digamos, de, de lo más habitual o de lo establecido, es, es complejo, ¿no? Es complejo y también esta postura que, que es nueva. Y antes de darle la palabra, me gustaría que quizás, no sé, Valentina o Jorge o Mercedes... Que hoy somos poquitos, pero como, como te comentaba, tiene que ver también con las fechas, con, con, con, con los horarios y, y un poco también con, con la altura del año. Tú sabes que acá en, en, en Hispanoamérica, sobre todo en Chile, en Argentina están. En Argentina, Brasil, Uruguay, enero son vacaciones de verano y nosotros estamos a puertas de, de, la, de las vacaciones. Eh, que, que reflexiones y de alguna manera cierres esta visión glotopolítica en relación con lo que acabas de, de, de presentar, lo más rescatable, ¿no? Se sí, lo pides a Valentina, ¿sí? No, ah. a ti. <risa> No. Yo aprovecho para, pero aprovecho para, para decir una curiosidad, preguntarte algo así, así, si luego cierras, ¿no? que, que pues, eh, Cuando estabas hablando de, eh, bueno, me interesó mucho como, y no sé, la, la, esa, esa idea de... Eh, los creadores, qué bueno, finalmente traducir es otra cosa, etcétera, ¿no? Y naturalmente yo pensaba, sí, también poesía sí, hay que traducirla, eh, cuando uno no es un creador, o creador, peor, pero siempre mejor leer, traducción, poesía traducida que no leerla, entonces mejor que nada. Y no sé si eh, he tenido que distraerme un momento, tenía un problema de conexión. Uh, si sí he entendido bien en que decías que finalmente ellos traducían um, para ganarse la vida, ¿no? Pero han un poco. Pero supongo um, que habrán continuado traduciendo también es, con esta idea de introducir esta literatura en el polisistema ruso o no. O sea, me he perdido un poco ahí y quería preguntarte. Eh, para esto, esto se refería sobre todo a los... A los poetas, sobre todo... Poetas, poetas traductores de poesía, sí. Poetas y prosistas, prosistas también, pero, pero um, esos autores, eh, los más conocidos, eh, Akhmatova, Pasternak, uh -huh. Mandelstam, ¿no? Uh -huh. Que fueron obligados a traducir también como, como una medida de control por parte del poder soviético. Es decir, no les dejaban publicar o tenían problemas para publicar obra original. Entonces, una... De, de, de las pocas cosas que el Estado les permitía hacer era dedicarse a la traducción. Entonces, desde este punto de vista, bueno, leo un extracto muy breve, traduzco del catalán, del libro este ¿no? que estaba comentando, de Elena Vidal, dice así, permitir, permitir a un escritor traducir, al tiempo que se le prohíbe que publique obra original, era una medida de control y de humillación y mostraba que las autoridades consideraban la actividad traductora secundaria respecto a la creación literaria. Era una, en fin, una forma de canalizar o de uh, retener ¿no? la actividad de esos autores que al publicar obra propia pues, podían ser peligrosos o subversivos ¿no? para la línea oficial. Vale, oh, vale, gracias. Querido Sebastián, fíjate que acá Mercedes Rodríguez, amiga nuestra, eh, ¿Sí? está en Argentina, nos dice, muy interesante la presentación, una pregunta, además de Vallejo, ¿qué autores de la literatura indigenista peruana fueron traducidos al ruso? Me pregunto por autores como Argueda, Ciro Alegría, Clorinda Mato de Turner o los escritos de María Teguí. No te lo puedo decir. Decir alegría sí que me consta que en alguna de las antologías hay algún, algún relato de, de Arguedas también, pero no tengo así una, un acceso claro. Seguramente en, en algún número de la revista esta que, que he mencionado unas cuantas veces hay algunas traducciones de esos autores, pero uno de los problemas de, de rastrear en, en esa revista es que no hay, que yo sepa, no existe la revista digitalizada uh, íntegramente. Mm. No, no hay una plataforma en Internet con todos los números digitali digitalizados, con lo cual es bastante complicado. Qué Pero pena, sí, habría que razón. hacer eso, habría que hacer. Y también, claro, también hay una gran cantidad de autores muy menores, autores cubanos, mexicanos, venezolanos, etcétera, que hoy en día pues no suenan prácticamente a casi nadie, pero que en esos años bueno se tradujeron no por diversas Ajá. razones no en las páginas de esta revista de literatura extranjera. ¿Y han traducido a catalanes eh, que estaba en el al exilio en el exilio como Carné u otros que tú sepas o sí. sobre todo básicamente Spriu? Carné hay poco traducción sí, ¿no? en, en ah. alguna de las antologías. Sí, Por ejemplo, una de las primeras traducciones, sé que es un libro muy vistoso, uh -huh. es uh -huh. este de 1981, el título es El fuego y las rosas, o fuego uh -huh. y rosas, poesía catalana contemporánea, y este pues sí, incluye... Unos pocos poemas de Carner y de y otros autores, de Maragall, mm -hmm. uh, en fin, Carlos Riva, mm -hmm. claro, Papa. No, sí, bueno, es una selección de unos pocos poemas de todos estos autores. Mm -hmm. Gracias. Nuestro querido Jorge está levantando la mano. Eh, sí, muchas gracias por la presentación, yo en verdad no... No, no he estudiado filología o traducción eh, Y quizás la pregunta que voy a hacer Resulte ser, por lo tanto Más el resultado de la ignorancia Que de la curiosidad Pero, mire Yo, yo intuí en algún momento Y quisiera que me lo confirmara O me lo rebatiera Que los traductores a, a Rusos, soviéticos ¿no? Habían encontrado o no les había quedado quizás otro espacio de, de libertad en la traducción, porque fíjense que el caso de Virgilio Piñera en Cuba es característico. Él mm -hmm. el el, el ya no puede escribir, el ya no puede publicar, y se dedica precisamente a la traducción de poetas franceses, y cuando lo quieren rebajar aún más, lo, lo, lo terminan colocando a traducir poeta secundario, en fin. Pero... Eh, el punto es, ¿cuál es como la... o sea, si es así, eh, aunque en los, en los textos se reafirme o en la elección de los autores se reafirme como el canon político-ideológico dominante en, es, en el régimen, ¿hay alguna suerte de vía de escape o de mostrar cierto grado de incidencia detrás de la, de la consigna, digamos, del fascismo, todo eso? Eh, me gustaría que me, me comentara si, si esta intuición que he tenido a partir de lo que usted dijo pudiera tener algún alguna viabilidad. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí, sí, claro. Es decir, eh, estos, estos autores que se vieron uh, obligados de, de alguna manera a traducir porque, bueno, para ganarse la vida, porque vieron que creando pues, les uh, impedían ¿no? acceder a las, a las principales vías de publicación, etc. Pues seguían creando ¿no? de, de diversas maneras, muchas veces creando para el cajón. ¿no? Es decir, es, es, son fenómenos muy característicos ¿no? de regímenes autoritarios o dictatoriales, ¿no? En los que este tipo de autores lo, lo, lo tienen mucho más fácil ¿no? para dedicarse a algo mucho más mucho más inocuo porque no dan su propia voz, como es la traducción por encargo. Y que se ven obligados a autosilenciarse. ¿no? Sí, sí. Es un fenómeno característico. Mira. Me imagino ya. que de Cuba, lo que comentaba antes, ¿no? Y de, y de esos países. Y una, una duda para complementar lo anterior. ¿Para quién trabajaban? Bueno, para, para el Estado eran traducciones que solía pagar solían pagar las revistas uh, literarias, ¿no? Que recibían, claro, pues la financiación del, del, del Estado, de, de la Unión de Escritores y de otras organizaciones dependientes del, del Estado, en todo caso. Mm. Ahora, una última cosa. La preferé este, este uso, usted lo llamó ideología, ¿no? el antifascismo. si sí, Tal como yo lo veo, tiene una doble connotación, para el caso de España especialmente, porque por un lado construye un, una visión bipolar del mundo, entonces, socialismo versus eh, capitalismo, y donde el fascismo es un hijo del capitalismo, etcétera. etcétera. Eh, pero también por el apoyo concreto que dio Unión Soviética, no, no incondicional de ninguna manera, a España durante la Guerra Civil. O sea que, eh, me imagino yo, quizás estoy equivocado, que en la ideología del régimen soviético, eh, la comillas, lucha antifascista en España, parecía como un baluarte. Sí, sí, sí. Sí, eh, fascismo y antifascismo obviamente son conceptos que se suelen utilizar a interés de cada cual, ¿no? Y en esa época también ocurría, como ocurre últimamente. ¿Ya? Sí, sí. sí. En el discurso soviético, digamos, la lucha contra el régimen franquista es muy habitual, ¿no? Que, que, o sea, que, que se mencione, ¿no?, con el término de antifascismo, de la lucha antifascista. ¿sí? Esta identificación de, del franquismo con el fascismo viene de muy lejos y, bueno, tiene sus... Sus partidarios y sus detractores, ¿no? hasta qué punto es identificable, digamos, la ideología que sirve de base al, al régimen de, de Franco con el, con el fascismo italiano, ¿no? En fin, esto nos llevaría pues lejos, ¿no? Pero en, en este tipo de textos, en ruso, es bastante habitual la identificación de lo franquista con lo fascista. Y también la idea de uh, lo que. Lo, de los que luchan contra el franquismo con la idea de la, de la liberación, esta idea de guerra de liberación también la encontramos en bastantes textos. Gracias. Ahí estaba, me estaban consultando, Jorge, acerca de quién era este autor cubano que tuvo que dedicarse a, a traducir, Entonces me, y, y, y lo contesté público, <ríe> con la rapidez. ¿Es Virgilio Cuánto, el, el autor que nombraste? Eh, bueno, para los chilenos es un, un apellido medio maldito, Virgilio Viñera. Virgilio Piñera Virgil, Virgilio fue perseguido por homosexual. Bueno, él primero estuvo en un grupo ligado a, a Cabrera Infante, donde era el único de la generación anterior. La revista Lunes de Revolución, que incluso es el antecesor del Gramma. Y bueno, esta revista cayó en desgracia, fue cerrada... Y bueno, su posición fue precipitándose en caída Libre, después lo, tuve, lo tomaron preso incluso, uh -huh. quedó muy mal el hombre. Y finalmente dedicarse a la traducción para trabajar para el gobierno, era un traductor extraordinario. De hecho, yo tengo una revista cubana que me trajo un amigo con traducciones de él del francés y es genial, realmente un genio. Y, pero después, lo, en los últimos años, lo rebajaron todavía más. O sea, obviamente sus libros ya no salían, estaban, los sacaron de la biblioteca, o sea, no se podía leer. Y, eh, bueno, al final lo dejaron traduciendo poetas men menores, ¿no? desde el francés siempre, pero que se dio vietnamitas, cosas así. Oye, qué interesante, porque se une, ¿no? Se une con la reflexión que nos decía Sebastián en relación con la traducción como un castigo. La, la traducción como algo menor, la traducción como el silenciamiento y la censura en determinados regímenes eh, al, al, a la creación. Y esto da como para un artículo maravilloso, no con, con una serie de, de ejemplos, que, que tremendo. Eh, y claro, ya me fui contestando no la pregunta que al final Sebastián pensaba que se la hacía a Valentina, pero se la hacía a él. Claro, yo creo que al final... La, la, la gran lectura glotopolítica, que en parte era también lo que le preguntaba Jorge, tiene que ver con la política cultural de la Unión Soviética, y en esa política cultural se responde y se, y se llevan a cabo determinados tipos de ejercicios de, eh, de, de traducción, no con, con un soporte enorme a partir de una escuela de traductores y a partir de un mundo de hispanistas bastante sólido, sería eso más o menos la la... La respuesta que me doy a mí misma, ¿no?, de esta, de esta conferencia en donde tocaste... Claro, esto da para un curso realmente, Sebastián, ¿no? O sea, da para, para una serie de etapas en, en relación con esto, que como bien tú dices, eh, me imagino que estás muy solo, <risa> estás muy solo con, con esta, con esta sí, investigación. ¿Puedo, puedo, ¿puedo ¿sí? agregar una cosa pequeña? ¿Sí? Obviamente ustedes la deben conocer, pero alguna vez cuando estaba yo eh, estudiando en Alemania... Me mostraron un libro de texto para de enseñanza del alemán de la Alemania Democrática. Entonces, parece que la primera palabra del diccionario fuera lucha de clases. Todo, todos estaban, los ejemplos están totalmente eh, politizados. Digamos. Se enseñaba alemán desde el marxismo-leninismo. Sí, sí. Esto que estoy haciendo con la Unión Soviética. También se puede hacer, dedicarle una parte en referencia a la, a la RDA, a la República Democrática Alemana. De hecho, un colega, Karsten Zinner, de Leipzig, me lo sugirió. Igual es una, una posibilidad. Uh, Sole, yo, Y otra cosa también interesante sobre lo que he intentado transmitir es un poco ver cómo un mismo autor, en este caso podría ser Spriu, pero también García Lorca, Puede ser interpretado desde puntos de vista, desde uh, intenciones ideológicas, digamos, muy diferentes. He dicho antes algo de este libro, que es la, una traducción checa, o checoslovaca, pero bueno, al, al checo, de, con el título Las Palabras Salvadas de Salvador Spru. ¿no? Como Salvador por el nombre y bueno. Salvadas, es como si la noción de salvar apareciera dos veces. Es un libro publicado en 1980, es decir, en la época del más dura del, del régimen comunista checoslovaco, ¿no? Y hay que suponer que para los lectores de esa época, Spriu era como un disidente anti, anticomunista, ¿no? Mientras que en la, en la Unión Soviética, los que tradujeron Spriu en los años 70 y 80, en cierto sentido, podían pensar o preferir presentar a Spriu como, como un antifranquista. ¿no? Es un poco aquello de que los extremos se, se tocan. Aunque después, <risa> claro, los lectores, pues cada lector ve lo, lo que quiere ver. ¿no? Sí. Oye, qué, qué, qué interesante punto. Eso da para Eso otra. ¿Cierto? Da ya. para otra reflexión. Siento yo que, que, que Valentina y Sebastián trabajan, bueno, Valentina desde, desde el, la, el italiano y tú desde el ruso, bueno, italiano-español y tú ruso, hispano-ruso, eh, trabajan en unas líneas muy similares, ¿cierto? Ya. Ideológicas. Súper interesantes las conexiones que, que se dan acá. Oye, queridos, lo dejamos hasta aquí, siendo en mi, en, en, en mi horario la una y media, pero parece que hay ahí unas fracciones de minutos, bueno, y el horario chileno, eh, siendo la una y media acá en Chile, eh, el, o casi la una y media, eh, lo dejamos hasta acá, encuentro que es una... Una lectura, un trabajo, una investigación interesantísima y que te va a dar muchísimos frutos y muchas aristas. O sea, va a ser tu tesis de habilitación, pero de seguro que va va a salir ahí uno que otro libro y también artículos, ¿o no? O sea, eso esperamos también, ¿no? Que, que no... Bueno, la, la tesis de habilitación te absorbe mucho igual. <risa> Me voy, imagino. Voy a Un artículo en el dossier, Sebastián. Sí. ¿Sí? Yo me apuntaba. Ahí sí, ¿eh? por favor. Sí. Yo sé que estás ocupadísimo y que la tesis de habilitación a veces es mucho más siniestra que la, la del doctorado para la tradición germánica, sí. pero... Pero nada, eh, tocas unos temas relevantísimos, uh -huh. ¿no? Y es una, una arista, un punto que, que poco se habla, poco se reflexiona. Como bien dices, las lenguas eslavas son unas, unas des grandes desconocidas. Y ojo, que para los que hacemos lingüística, tendríamos que saber uh -huh. ruso, porque las escuelas lingüísticas eh, rusas están siempre décadas adelantadas y porque no, no se conocen, no se leen, se traducen tarde, mal y nunca. O sea, partiendo por el mismo Boloshinov, ¿no? Que, que si se hubiera leído antes yo creo que hubiera habido ahí un par de paradigmas ahí rozándose entre el estructuralismo y, y, la, y la línea rusa. Oye, un, un abrazo a todos, gracias por estar en, en este petit comité y, sí. y nos vemos el próximo martes, el próximo, no, el próximo lunes con la que cierra eh, esta, este seminario y viene ya en otra línea, ¿no? en latín, <ríe> latín, edad media y lo que pasa allí. Todo muy variopinto. Sebastián, un abrazo enorme, gracias por esta conferencia estupenda. Eh, amigos queridos, Valentina, sí, Jorge. Gracias, me ha gustado muchísimo, y también las, gracias por las intervenciones, esto sí. también que he oh, sí, gracias a todos. Enhorabuena. Sí. Chao. Muchas, chao. muchas gracias.